La GoPro, la GoPro... Como dice el amigo Iván... <risa> GoPro al palco, bueno, a ver... Va bien, tiene muy buena... Muy buena imagen... Un sonido fatal, desastroso... De hecho, ayer grabé la bici con... Con la Sony y quedó que flipas... A pesar de llevar el casco aquí, ¿eh? O se lleva la cámara aquí... Yo iba hablando... Con viento de cara... A 30 40 por hora... Y no se oía el viento... En, mucho, en la mayoría del tramo no se oía el viento... Conseguía pues porque oía porque ya era bestial el viento bueno, también yo tengo un truquete ya lo explicaré pero pero con ese truco no se puede usar con esto porque lo pruebo con la GoPro y no sirve bueno, vamos eh, hoy vídeo el de la salida el del diario de trail pero ese para después ahora unas tomas una toma Vídeo un poco reivindicativo Reivindicativo Sobre cómo nos tenemos que valorar Los corredores y las corredoras Los corredores Trail o asfalto, me da lo mismo Cómo nos tenemos que valorar Ante el resto de la sociedad O el resto de la familia y es un vídeo como se dice eh, denuncia, vídeo denuncia ¿vale? a ver si yo o tú estamos y, y nos metemos cinco años entrenando ¿vale? cinco años entrenando y resulta que tú quieres evolucionar y en esos cinco años ves que Hostia, pues mira, voy progresando, pero hola, voy progresando, pero me falta, me falta el acabar de, de sacar el nivel que yo creo que podría llegar a sacar o el poder competir de tal manera en las carreras y para eso me voy a ver obligado, obligada a entrenar más cantidad de lo normal, de lo que sería un hobby normal. Voy despacio, pero por no pararme. Eh, de lo que sería un hobby normal que, bueno, salgo tres veces a la semana o cuatro veces a la semana media horita, una horita y voy haciendo pero, ¿qué ocurre? tú te das cuenta de que dices hostia, llevo aquí cinco años o diez o veinte años haciendo eso y no voy a ninguna parte en especial y es lógico el cuerpo se estabiliza ahí se estanca en un punto y va así y tú ahora dices, bueno, esto se va a acabar. Aquí hay que entrenar más. Voy a tener un entrenador o mi plan de entrenamiento propio. Pero pues voy a ponerme. Voy a ponerme las pilas, coño. O sea, voy a entrenar a lo mejor cinco sesiones o cuatro, pero las voy a hacer más fuertes, o las voy a hacer más grandes. O, por ejemplo, no me voy a saltar entrenos. Que muchas veces nos saltamos entrenos, ¿por qué? Pues por motivos familiares, motivos de trabajo, motivos de lo que sea. Y dice, hostia, es que no, no puedo salir. O puedo salir un cuarto de hora y me toca hacer una hora. Y no puedo porque tal, porque tendría que esto o lo otro. Pues esto es vídeo denuncia para que nos pongamos las pilas, nos valoremos los corredores y corredoras, y cuando nosotros llevamos tantos años dando el puto callo, es la palabra, dando el puto callo cada día o cada varios días entrenando en la calle o en la montaña, y resulta que no se nos valora el que, oye, que tengo que ir a entrenar, ahora vamos a entrar en el ajo de la, de la cuestión. Tú dices, oye, que me tengo que ir a entrenar, hostia, pues tal igual. ¿Qué ocurre? Siempre el más débil es, me salto el entreno. El punto más débil es, me salto el entreno, porque no es prioridad. Ahora yo pregunto, si tú esto estuvieras sacando unas oposiciones, si tú estuvieras sacando una oposición es ¿verdad que nadie... Hostia, no, no, que tiene que estudiar. ¿Verdad que si tuvieras que ir a trabajar? A, o, mira, esto se ve muy fácil. Tú imagínate que trabajas de noche. Trabajas de noche. Plega a las 6 de la mañana, de 10 a 6. Llega la, llega la, la mañana, te acuestas a las 7. Lo normal, comer un poco y acostarte a las 7. ¿Verdad que todo el mundo dice, hostia, que ha, que ha trabajado toda la noche, no lo despertemos, no hagamos ruido? ¿Verdad que eso se, es lo que se suele hacer? No porque ha trabajado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A que sí? Vale, pues esto es lo mismo Lo mismo lo mismito Si tú tienes que, por ejemplo, o has entrenado y te has pegado un palizón O te has metido una ultra Pues se tiene que valorar igual El problema es que la sociedad no lo valora igual O la familia no lo valora igual Es un segundo plano, es decir Si tú, por ejemplo, ah bueno, pues te toca ir a entrenar Mira, me toca tirar larga el domingo, tres horas ¿Qué ocurre? Hostia, no, es que había pensado ir allí o había pensado ir allá ¿Tú qué haces? Te quitan la entidad larga de 3 horas y no entrenas O entrenas menos, ¿verdad? Siempre, siempre caemos de nuestro lado Nuestro lado es el punto débil Siempre de nuestro lado decir Bueno, vale, esto es un hobby Por lo tanto no vamos a entrenar Porque hay otra prioridad que le damos más valor O la gente le da más valor Y eso no puede ser No puede ser, y voy a decir por qué Porque tú te estás rompiendo los huevos O los ovarios De entrenar como un cabrón o una cabrona ...lo que te toca... ...para que luego alguien no te valore y diga... ...ah bueno, que tienes que hacer tirada, ...bueno, pues no la hagas... ...total, eh, tal, tal, ...y esa semana te la saltas... ...y entonces, ¿qué pasa? ...que tú pasas los meses... ...o los años... ...y como no le hemos podido dar prioridad... ...a lo que queremos hacer para avanzar... ...¿qué pasa? ...nos estancamos... ...y tú resulta que has corrido... ...4.000 kilómetros... ...o 2.000 kilómetros... ...o los que sea al año... ...y estás en el mismo punto que el año pasado... ...¿por qué? ...porque te ha faltado ciertas cosas que las tienes que cumplir pero tú mismo no te has valorado y la sociedad o la familia no te ha valorado ese trabajo tuyo, digamos, interno de salir a entrenar porque tú quieres avanzar o mejorar y has tenido que saltarte entrenos o has tenido que saltarte dietas eso puede pasar o imagínate que tú te quieres poner a dieta vamos a poner un ejemplo imagínate que una chica dice, hostia, yo quiero ponerme a dieta porque quiero bajar un poco más para estar fina, fina porque para competir yo veo que realmente es que tengo que bajar dos kilos más, tal y cual. Y el lo mejor el marido dice, no, no, que te va a quedar hecho un esqueleto, que tal y cual. Vamos a ver, ¿quién manda? Mandas tú, ¿no? Pues si quieres bajar esos dos kilos y te quieres quedar hecho un esqueleto, te quedas hecho un esqueleto. Porque es tu cuerpo y mandas tú. No manda a nadie más. Así de sencillo. Entonces esto es un vídeo denuncia de, de que nos valoremos y si tú, tu plan de entreno dice que tienes que ir tres horas a entrenar, y lo quieres cumplir porque tú lo quieres cumplir, nadie te ha de va desvalorar y decir eso es un hobby y eso no tiene prioridad. En cambio, estuvieras trabajando, uy, sí, me tengo que ir al trabajo. ¿Verdad que todo el mundo entiende que tú a las dos empiezas a trabajar, por ejemplo, si estás de tarde? ¿A que todo el mundo entiende que tú te tienes que ir a trabajar? Nadie te va a decir, no, no vayas a trabajar, queda lo mismo. ¿Verdad que nadie lo dice? Porque, hostia, no, es el trabajo, el trabajo no se puede faltar, te echan. Pues todo lo mismo. Si tú tienes un plan y tú tienes que cumplirlo, y quieres cumplirlo, quieres cumplirlo... Otra cosa es que tú dices, yo por hobby no quiero pasarme y quiero hacer tanto y ya está. Pues fabuloso. Pero si tú realmente en tu cabeza tú dices, yo quiero avanzar y quiero realmente aquí darle duro, nadie te tiene por qué prohibir darle duro al trail, al asfalto o a lo que sea. O a las pesas. Vamos a por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo y se va a entender muy fácil. Si sí, Imagínate, si tú, por ejemplo, quieres hacer culturismo y tu objetivo, yo de pequeño me gustaba bestial, ser bestial, nunca lo he sido, pero me hubiera gustado, ¿eh? pues es que al final por circunstancias pues no, no hemos entrado lo suficiente y no nos hemos metido las cosas ¿no? que hacen falta para eso, pero si tú, por ejemplo, dices, ah, mira, yo me gustaría estar bestial, culturismo, y para eso me voy a tener que meter esteroides, ¿vale? Bueno, es tu decisión. Es tu decisión, pero nadie debería decirte, oye, no, no, no, porque tal y cual, vamos a ver, si tu ilusión en la vida es estar hecho un mazao bestial y tienes que meter este dedo pues eso es tu decisión, no es la decisión de la familia. Porque tú a lo mejor vas a dejar de tener eh, una aliciente en la vida o un, un objetivo en la vida, que, que una ilusión grande que te hubiera gusto cumplirla y no te han dejado cumplirla. Sean culturismo, sean mil cosas, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es eso, vídeo denuncia, de 10 minutos de audio de vídeo. Nos valoremos. Y si tú tienes que entrenar, entrenas. ¿Me entendéis? Hay que, lógicamente, ver prioridades. Si tiene el niño malo, pues no va a poder entrenar. Pero, ¿eh? Entendemos eso. Yo, por ejemplo, hoy, pues voy a llegar tarde a casa. Voy a llegar tarde a casa que tengo que estar en casa de mi suegro, que comer en casa de mi suegro a mi Bueno, me he ido tarde porque tenía que arreglar animales, tenía que hacer cosas. Vale, pues voy a llegar tarde. Me preocupa, no demasiado. ¿Sabéis por qué? Porque todo el mundo tiene que entender que yo hoy tengo que hacer 30 kilómetros. Y el que no lo entienda tiene un problema. ¿Me entendés Si mi plan dice, tienes que entrenar a 30 kilómetros, y ha salido tarde por la razón que sea, bueno, pues como no tengo que ir a fichar en un trabajo que tengo que entrar, que hoy es 25, es día de Navidad, pues si llego tarde, he llegado tarde. Y todo el mundo lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque si yo luego me tiro, como llevo 7 años entrenando como un cabrón, me tiro esos siete años y resulta que no avanzo, el que me jodo, el que no avanza soy yo. La familia no es la que no va a avanzar. ¿Me entendéis? El que no va a avanzar soy yo. El que va a estar tantos siete años entrenando para estar en el mismo sitio que estaba, no avanzar, soy yo. Es decir, yo voy a pegarme unos palizones, pero luego, como no voy a cumplir todo lo que tengo que cumplir, no voy a avanzar, no voy a evolucionar y no voy a mejorar. Pero el problema va a ser mío. ...por quedar bien con el resto de la gente... ...y eso no va así... ...eso no va así, tenéis que tenerlo clarísimo... ...yo lo tengo ya claro porque ya... ...soy viejo, estoy ya estacado... ...o sea, estoy ya de muchas pedras metidas... ...¿me entendéis? entonces ya lo veo claro... ...pero tenéis que verlo así, si no, no avanzaréis... ...tenéis que darle prioridad... ...a vuestro hobby... ...o vuestros retos, o vuestros estudios... ...o lo que queráis hacer en la vida... ...tenéis que darle prioridad... ...y no depender de todo el resto, porque el resto... El resto, cuando tú no consigas tu objetivo, les va a dar lo mismo. En cambio, el que te vas a joder y no vas a conseguir tu objetivo, que lo querías conseguir y has estado luchando ahí como un cabrón, una cabrona, muchos años, es tú. Entonces, el que perdemos, nosotros.